Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Seguimos con alegría en esta Navidad. Les saluda Yanira Blanco. Gracias por acompañarnos a celebrar los sorteos del Wild Ball. Pega 2, pega 3 y pega 4 de Lotería Electrónica. Para hoy viernes 16 de diciembre del 2022. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora. Isabel Román de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí celebrando también en el estudio. Señores, si usted no lo ha hecho todavía, baje nuestro app, nuestra aplicación de Lotería Electrónica, si no lo ha hecho porque ahí puede estar al día. Con todo lo relacionado a los sorteos favoritos que a ustedes les fascinan. Y puede ser, ay bendito, enterarse si ganó uno de estos grandes premios. Y ya son, escuche bien: 149 millones de dólares, señores, que se juegan mañana sábado en el Powerball. Así que no se quede sin jugar, que usted puede ser ese próximo millonario. Y celebrar, mire, la Navidad como siempre lo ha soñado, seguro que sí. Y Lotería Electrónica sabe que le da más oportunidades de ganar ahora con Loto Cash. Esta noche, 610 mil dólares que son, pueden ser tuyos en un solo pago. Al igual que la doble revancha que subió a 520 mil dólares. Señores, hay que jugar y celebrar esta Navidad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 Cualquier número ganador del sorteo para ganar esos premios secundarios. Así que recuerda pedir los pegas con el Wild Ball. Y precisamente, señores, pasamos con el Wild Ball de esta tarde. Mucha suerte, adelante. Y el Wild Ball. Ahí está. Es el número 3. Número 3. Pasamos al pegador, señores, de esta tarde. Mucha suerte, adelante. Boleto en mano para cotejar esos números en la tarde de hoy. Primer número del Pega 2 es el 7, 7. Siguiente número. Es el número 1, número 1. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 7, 1, 71. Pasamos al Pega 3, mucha suerte familia en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Vamos a ver, primer número del Pega 3. Ahí está. 8, número 8, siguiente número, es el número 7, 7, último número, es el número 6, es el número 6, número ganador del Pega 3, señores, en la tarde de hoy, es el 8, 7, 6, 876, pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde, adelante, Primer número del Pega 4, número 3, 3, siguiente número, número 0, 0, siguiente número del Pega 4 esta tarde, familia, vamos a ver, es el número 2, 2, último número, es el número 2, es el número 2, número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy, es el 3, 0, 2, 2, 30. 22 Mire, muchísimas felicidades a todos esos ganadores de los sorteos de la tarde de hoy. Y para más información, entra a nuestra página oficial de internet. Ahí está, Loterías de Puerto Gracias por sintonizar. Nos vemos esta noche a las 9 pm con otro sorteo de Lotería Electrónica. Excelente tarde y mucha salud.